...que morimos sigue siendo uno de los más grandes misterios de la humanidad, pero esta investigación muestra que tal vez hay un poco de vida después de la muerte. Para nuestras noticias, Jorge Omar Cimental. Son las 4 en punto. Escuchas XEP 1300 AM. Radio Mexicana Nuestras Noticias Una estación de Radiorama Radio Mexicana Nuestras Noticias Presenta la reforma fiscal 2014 generó el más daños que beneficios en el... a la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea... La pendiente. economía americana Ahora. avanza. La proveeduría maquilador sigue siendo el la gran... La concentración de México. poder de mercado en México... La universal. transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. No nada personal. Son solo negocios.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 ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, estamos en una emisión más aquí de Solo Negocios como todos los martes, ahora ya en, en junio, terminando junio, de hecho el último martes de junio, 28 de junio, lo que quiere decir que nos faltan menos días para terminar el año de lo que de los que empezamos, así que eh, pues se nos fue rápidamente este 2022. Y bueno, mi nombre es Manuel García y le doy la más cordial bienvenida precisamente para que nos acompañe en esta hora. ...de 4 a 5... ...así como también le doy la bienvenida a Luis Enrique Gutiérrez Casas... ...que está aquí con nosotros... ...muy buenas tardes, gracias por acompañarnos... ...que, que por cierto... ...les dije que no pudiste... ...venir el... el, el ah, discúlpenme. ...tenías otro compromiso... ...le dije que así no es. pudiste evadir... ...entonces bueno, pero ya nos tenemos aquí... ...este... ...sentado y muy contento como dices al pie del cañón... ...¿no? Así es. ...pero bueno, oye Luis... ...dentro de los temas que estábamos ahorita hablando antes de entrar al aire... Algunas cuestiones que estaban eh, pues, ocurriendo, temas de coyuntura y, y situaciones que estamos viviendo ahorita en el país. Que como usted sabe, la semana pasada pues, las tasas se elevaron. Eh, la inflación parece que está ahí más o menos cediendo. Bueno, más o menos continúa, pero con una velocidad menor. no Y este también tenemos situaciones ahora donde ya no hablamos de, de inflación, sino que algunos están diciendo si habrá o no recesión. ¿no? Que es el tema de de digamos eh, que empieza ya a sonar en algunos claro, en bueno presión. son eh, distintos temas obvio todos relacionados eh, en cuanto a esto de las tasas eh, siempre tendremos que decirlo así eh, el Banco de México toma las decisiones en función de una inflación objetivo y en su caso decide en el mediano plazo o en su caso el, eh, que la inflación puede estarse acelerando de hecho, entiendo yo que eh, subió las tasas en principio porque sí esperaría que en el segundo semestre haya una mayor presión de los precios y sobre todo eh, por, como consecuencia de eventos internacionales. No obstante, también el Banco de México toma decisiones no solo en función de esta eh, previsión, de esta proyección, sino también en función de lo que hace la Reserva Federal porque ambas economías pues, están íntimamente vinculadas. Y obvio que también pues, lo que sería la movilidad de capitales entre, entre estas economías, pues este tiene mucho que ver con el desempeño y el futuro de, de ambas economías. Entonces, bien, eh, sí es de esperarse eh, que en la próxima ocasión que se reúne el Banco de México pues esté sujeta, lo que ya hemos estado viendo es que está muy sujeta a la toma de decisiones de la Reserva Federal. Si la Reserva Federal vuelve a eh, incrementar en lo que se dice 75 puntos, sí eh, pues en su caso, entonces sí habría que esperar que más la, incrementos que el, el Banco de México tome también esa decisión. Es muy complicado, eh, Cartens, por ejemplo, de él urge a, eh, a los bancos centrales que tomen decisiones rápidas eh, precisamente para evitar que eh, la, la inercia que se está generando en, en torno a los precios, eh, la acumulación de presiones pues luego se vaya, vaya a propiciar un eh, disparo mayor de los precios no obstante, eh, siempre hay que decirlo eh, la banca central toma decisiones en función del valor de la moneda pero no necesariamente de lo que podría ser el desempeño general de la economía. Es decir, eh, por una parte, y lo que sabemos perfectamente es que cualquier incremento en las tasas, sobre todo a estos niveles que están dando eh, de, el punto 0.75%, que fue lo que subió, eh, también genera, no solo inmediatamente, sino en los próximos meses puede generar eh, lo que sería eh, pues una retracción propiamente de la demanda, es decir, eh, entre más caro el dinero, el consumo se retrae, la inversión eh, se ralentiza, por decir así, también se retrae, la demanda agregada en general se retrae, y estos eh, impulsos al crecimiento de la economía, pues dejan de tener este, eh, la efectividad que pudiesen ser. Entonces, suben las tasas de interés y sí hay un impacto sobre la demanda agregada, lo cual luego, este, impacta precisamente en lo que tú comentas, en la en una posible recesión. Es decir, eh, lo que se está diciendo es que sí se han acumulado ciertas condiciones fuera de lo que está haciendo las bancas centrales, en este caso el Banco de México, que están llevando a que la economía pueda tener una… Este, las economías puedan entrar en un proceso recesivo, pero luego también entra a la banca central y alimenta un poco esas, esas condiciones. Entonces ahí está. Eh, lo que también se habla mucho es de lo que se llama la estanflación, no solo la recesión, no solo que entraríamos en un proceso recesivo, sino que entraríamos en un proceso con inflación y recesión además, es decir, estancamiento de las economías. Eh, es una proyección, es algo que se ha hablado mucho. Eh, también otros economistas dicen que no es nada seguro esto. Y la recesión y, o la estanflación, la, la, la, la misma recesión la como misma tal. Recesión. Eh, que hay que esperar un poco más, eh, entonces, bueno, los, lo, lo, lo importante es que eh, hoy por hoy estamos viendo cómo eh, hay, por decir así, la misma econ eh, política económica y, y los agentes que toman decisiones fundamentales para el funcionamiento general de la economía, eh, eh, pues pueden ir en direcciones contrarias, es decir, eh, cuando en teoría económica, en este caso macroeconómica, hablamos de la coordinación, de las políticas económicas, sobre todo fiscal y monetaria, pues es que se habla de eso, hay que hay que ir llevando a la economía, en, eh, vamos a decir, eh, de manera balanceada, creciendo, pero también eh, cuidando el, el incremento de los precios, creciendo en términos de producción, cuidando el incremento de los precios. Y ahora eh, yo eh, francamente no veo ese diálogo así como tal, Sí, veo a, la banca, a las bancas centrales en general, también a Banco México, muy determinados o sea, a decir, suben las tasas de interés, porque suben, porque hay una amenaza. ¿sí? De, y el de mandato es cuidar servicios. la moneda. El y mandato y nuestro bien. mandato es cuidar la moneda. Ya sí. lo que hagan los demás... Este, es asunto de ellos. Es asunto de ellos. Lo que también no está tan claro es eh, qué tanto realmente, independientemente de, de, de lo que sea, este... Eh, haya impactos bueno de las tasas de interés eh, para eh, en el mediano y largo plazo. es decir sí tendremos que ser muy cuidadosos de todo esto pero eh, de, si alguien tiene cuentas en, en, en esta plataforma de Twitter sí tan ya tan este, tan cuestionada okay. ¿Cuál, la, la, cuál, cuál cuenta eh, en Twitter ah eh, Twitter sí, okay. si tiene cuenta y luego y, y además tienen agregados a, a quienes forman parte de la Junta de Gobierno del Banco de México, eh, se darán cuenta. Uno se puede sorprender por qué tanto realmente es está tan este clara esa amenaza de mediano plazo, del incremento de los precios, y a mí me parece que más se de, están pensando en lo que está haciendo la Reserva Federal, es decir, mantener, por decir así, tasas competitivas para eh, lo que sería, la, serían las inversiones, en este caso de cartera. Oye, pero a ver, hay una pregunta. ¿Y, y, y okay. México como país? ¿Tenemos opción? O sea, es, es decir, a, la, a lo mejor nuestro Banco Central, el Banco de México, piensa en subir, obviamente, las, las tasas de interés en una manera pues, de defenderse de la subida de, de tasas de interés de la Fed. A ver, eh, yo no diría que está mal en principio, lo que digo es que ya, eh, por decir así, pareciera roto eh, el vaso comunicante, la idea de que hay diferentes brazos que pueden ayudar a la economía y en este caso, vamos a decir, el impulso de la demanda, que es uno, eh, ya no está conectado con, con, con, el, la parte con la parte financiera, básicamente monetaria. Y entonces ahí pues sí podemos encontrar contradicciones. Porque yo entiendo que en este momento, digo, yo entiendo que en todo el mundo estamos viviendo una problemática similar, pero las cuestiones que ocurren en Estados Unidos son muy distintas a las mexicanas hoy en día. Entonces pensar que estamos teniendo las mismas reacciones porque la FED lo hace, pues se me hace un poquito delicado, ¿no? O sea, que aquí subamos cuando a lo mejor nuestro mercado todavía podría aguantar un poquito con las tasas un A ver, más. también lo que tenemos que tener claro es que antes de tomar una decisión, obviamente hay informes y diagnósticos sobre la economía y, y proyecciones. Entonces, eh, vamos a decir, vamos a aceptar que en este momento fue, por decir así, la mejor decisión, un incremento de, de 75 puntos en la tasa de interés, eh, pero eh, vamos a ver qué pasa en, en, en estas próximas reuniones. Porque a mí me parece que sí hay riesgos de ahorcar estos brazos estimulantes de la, para, para la economía. Y entonces, si dices que va a haber recesión, es como, eh, estas, como estas películas, donde si alguien te anunció tu muerte y tú le evitaste y le evitaste y de todos modos llegó, ¿no? Tú mismo creaste las condiciones para ello, ¿sí? Y es decir, autoprofecías a, eh, estás cumplidas, estás, ¿no? Autoprofecías. Estás diciendo, va a haber recesión, recesión, y pues bueno, yo, lo, yo la alimento, yo la voy a alimentar para que sí la haya. Entonces, esas cosas son las que tenemos que tener nada más, estar pendientes de, de ellas. Digo, porque como, como dirías, tú, yo sé que utilizas otro nombre, ¿no? Pero los agoreros del desastre pues están para todos, todos los momentos, que ya sea o el precio del dólar, o porque bajó el PIB, o porque se disparó la inflación, o por... Entonces digo, ahorita es el momento en que se puede calentar a la mejor la Sí, ahí de... este, yo asumo, y creo que así es, que el Banco de México no se deja llevar por indicadores de coyuntura. Claro, Se deja llevar de por estas eh, proyecciones que tienen que ver más con el mediano eh, eh, y largo plazos que nos pueden tener. Entonces, eso, eso es lo que tenemos. Ya nos están mandando aquí a corte. Arturo, buenas tardes, por cierto. ¿eh? Digo, qué bueno que te vemos, ¿no? Por qué aquí. bueno que te vemos y nos sí, mandas a comercial. Exactamente, pero bueno, aquí nos está mandando rápidamente a un comercial. Regresamos en un minuto. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Son las 4 con 12 minutos.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 Me llamo Carlos, vivo en Bogotá, Colombia, pero soy de Irapuato. Lo más difícil ha sido el frío y conseguir trabajo siendo joven. Lo mejor es que acá conocí a mi novia y ya vivimos juntos. Yo creo que el mejor lugar para vivir es donde puedas formar tu familia y ser feliz. México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes. Migrar es parte de nuestra historia. Migrar es humano. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.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 Continuamos en Solo Negocios Radio. Bueno, pues estamos de regreso aquí en Solo Negocios. Mi nombre es Manuel García y estamos platicando con Luis Gutiérrez Casa. Estamos hablando, decías de tú, de esta desconexión ¿no? Que, que percibes a lo mejor entre sí, que hay que Banco estar Central. Muy pendientes. Y... Ahora, insisto muchísimo, eh, claro que el Banco de México cumple con un mandato, pero... Eh, no dejan de ser parte de la economía, no dejan de, de, de estar dentro del centro de, de toma de decisiones para que la economía funcione bien. Eh, y sobre todo ahora que es a veces complicado entender cómo si eh, los efectos, o, o finalmente los eventos, perdón, están ocasionando este incremento de precios, ni siquiera son internos, sino son externos, y entonces hay que castigar a la población. ¿Sí me explicó? Es, claro. es, en economía puedes decir, es que así es, eh, así es la cuestión monetaria, ok, está bien, pero ya si te separas de, de esa. Ya incluso desde una perspectiva más social o incluso política, y dices, bueno ok, pero ¿por qué la población tiene que sufrir esto? es decir, también este, o padecer o tener ese impacto entonces, claro que alguien te va a decir bueno, es que están subiendo los precios y de todos modos eso está afectando a la población claro, eh, bueno, sí, por, final, por soy... su parte sí, pero tú estás subiendo las tasas de interés y también está subiendo el costo del dinero no, no, claro, yo, yo sé que además digo, tanto por un lado como el otro o sea, ya sea, por la tasa de interés o por la propia inflación como población podemos hacer poco o sea, no podemos sustraernos de esa realidad, es todo nuestro entorno. Pero digo, yo preferiría que sí suban y que tú digas en un momento dado, bueno, pues si pensaba cambiar de carro, pues ahora no me cambio. No, de no, carro. claro, es, es uh -huh. importante que suban, eh, es decir, tú puedes decir que suban porque es parte del de, de, de funcionamiento de la economía para que haya un impacto positivo pero que realmente sea eficaz, es decir, pero si subes un, sí, claro, no un punto, subir, luego dos puntos, luego tres puntos y siguen estas presiones inflacionarias, lo único que está haciendo es metiéndote en una este en un círculo, en un círculo que va a tener más perjuicios todavía para, para un sistema económico. Ok, oye, y en este caso de la estanflación, a ver, ¿la ves tú viable? O sea, digo yo sé que está carnitas encontrar primero ahorita si sí va a haber recesión, <risa> menos vamos a estar previendo una esta inflación Es probable y sí es probable que es, entremos en una fase eh, tanto de estancamiento como, como esta inflación. O sea, estancamiento eh, es decir, no es crecemos decir, en un, el PIB. Vamos a decir, es parte de los riesgos que hay en, el, en, en, en los próximos meses, sobre todo en el, el próximo año, que es cuando, por decir así, llegan todos... Eh, eh, los efectos acumulados y es cuando... <risa> De eh, golpe, como si fuera cruda. Como si fuera, ándale, como si fuera <risa> sí. cruda. Eh, pero eh, tampoco es que vaya a suceder. Eh, vemos que están... Re, a, a ver, si todo el mundo ya dice que los precios van a estar subiendo más o menos el 8% en México, no sé, 9, 10% en Estados Unidos, no sé, 11% en Europa, ya sabemos lo que va a pasar. No, no, yo sé que tú lo ya, ves muy, muy ya, tranquilo. Ya, ya estamos, no o sea, son efectos negativos, pero ya sabemos lo que va a pasar. La cuesta de enero que me Ahora, dijiste. Ahora, eh, y lo cierto es que la economía mexicana en lo general durante estos últimos años pues ha estado más estancada lo que ha estado antes, porque las tasas de crecimiento en México pues han sido normalmente muy bajas. Ah, claro. Bueno, no, no, pregunta el obrador con el punto 001 me No, parece, no, claro, ¿no? claro, o sea todavía más bajas Que en, en periodos sí. anteriores Pero bueno, tampoco me digan que su, eh, Estábamos en la verdadera bonanza Siempre Hemos tenido tasas no, de no, crecimiento no, Pero, pero hemos tenido tasas de crecimiento Lo no voy a decir, eso. hemos tenido tasas de crecimiento Muy mediocres Y, al, y en muchísimos años pero tenemos tasas de crecimiento, yo creo que ahora no vamos a tener tasa de crecimiento. No, ah, bueno, yo, yo creo que vamos a quedar 0.01. Como promedio, seccional, yo no creo. Ah, seccional. Ah, sería interesante como cuánto, un, una quiniela, de, más o menos cuánto, cuánto <risa> calculan para, <risa> para, para las seccionales, estaría buena. ¿eh? Pero, pero no, no yo sí, sí creo, es decir... Eh, este, claro que el 2020 fue un año No cuenta, de... vas a decir No cuenta porque No, fue pues creo que cuenta Y va ah, a contar sí. para todas las economías No, claro No, claro este, Aunque no, les baje no, no. El, el promedio y, y de hecho a nivel mundial pues van, Son años de, de bajas tasas de crecimiento Más todavía de las que ya se consideraban bajas de por sí Como las del 2% ¿no? Que no, de Las que tú decías ahorita De las que hablabas De las mediocres Así es. Es que tú nos comparas con China y pues así cualquier tasa es mediocre. O sea, es como si comparas, no sé, al mejor alumno de la clase. No, lo que pasa es que ahora normal. se habla mucho, a ver, vamos a decir, ah, es que viene recesión y viene y viene estancamiento, pero es que no se han dado cuenta que el sistema económico mundial, y no voy a decir que si es capitalista, que no, es, no, no, no me voy a meter, El sistema económico mundial como tal y las distintas economías particularmente particularmente las del llamado mundo eh, desarrollado, eh, ya no generan tasas de crecimiento elevadas. ¿A qué crees, que se nos acabó eh, el modelo? Es, es decir, hay un proceso que tiene que ver ya con baja rentabilidad, incluso, incluso, eh, eh, no está generando esas rentabilidades anteriores, pero en el lo que le llamamos la economía real, es decir, en el aparato productivo, en las inversiones directas que generan empleo, que crean empresas. Las inversiones sí, eh, que están generando son aquellas que, sobre todo, están dentro del eh, sector financiero. Especulativas, tú Especulativas, dices. Sí. Entonces, ahí dices, bueno, ento, de, entonces, ¿cómo vamos a crecer? Es decir… Pues estamos jugando nada más con el valor, no estamos realmente que, produciendo o generando… El, sí, con esto que le llamamos también mucha economía simbólica, estamos… Pues ahí están las, las llamadas monedas digitales, las bitcoins, todo esto. No, los youtubers este, también, que, puedes que decir. Están, <risas> o sea, Es decir, estamos en una parte en donde la verdad es que el sistema económico mundial y sus distintas economías pivote, como son las del mundo desarrollado, no, eh, no están generando ya ni la rentabilidad ni el crecimiento que estaba. La riqueza, como en otras palabras, eh, venía de los libros de texto. Parece. Pues ahí está China, pues claro, China tiene un impulso a pesar de todos estos vaivenes y crisis que pudiese uno decir que tienen, pero ya está, pues prácticamente es un hecho, por decir así, que en el 2030 va a ser la primera economía del mundo. Incluso en términos de paridad de poder adquisitivo está incrementando muchísimo, porque, a ver, una cosa es el tamaño de la economía china, que es menor que la economía norteamericana en estos momentos, en el 2030 parece que ya está, o sea que va a ser la primera economía del mundo, pero el, pro, el, el ingreso per cápita, es distinto el ingreso per cápita de China es muy mucho más bajo es prácticamente como el mexicano pero poco a poco el, lo que se le llama paridad poder adquisitivo es decir el, el valor de la moneda power, el, de eh, eh, sí, bueno, el, el valor de la moneda eh, contrastado con las otras economías en términos de poder adquisitivo interno eh, a este acercarse pues a, a economías a otras economías del mundo entonces pues va Ya no solo va a ser una economía que crece y que ha, eh, ha crecido a pasos acelerados, no solo hace a ser la, la economía grande, sino va a ser un importantísimo mercado. Eso sí, eso es, hay que decirlo. De consumo. No, no, yo creo que ya lo es. El, el, el no, pero… Bueno, antes no lo era como tal, como No, no, claro, Uno, es que, digo, yo claro, sé que no le has a todos los Por los bajísimos salarios que había, claro, sí, pues tenías contratos. Pero robando. nada más con que le vendas a los puros millonarios, tienes para, para el mercado equivalente eh, eh, sí, este casi Estados Unidos Sí, hay que decir que, bueno, que, que va a ser otra cosa, pero eh, también hay que pensar eso: ¿qué, qué, qué está pasando con, el, con las distintas economías del mundo, particularmente las desarrolladas, que ya no son capaces de generar este estas altas tasas? De, de crecimiento. Y sobre todo de jalar a la a, al resto del mundo a crecer más. Eh, a, ver, a ver, digo, te voy a preguntar esto, a lo mejor suena, suena inocente, ¿no? Pero, eh, y a lo mejor hasta te pone los pelos de punta, ¿no? <risa> sí. ¿Me estás diciendo que, por ejemplo, en estas bajas tasas de crecimiento podríamos estar hablando también una baja acumulación de capital como tal? de que no se está produciendo capital o sea es decir algo tangible no no sí como de tal. hecho lo que está ¿o es con en, en, en términos de capital tangible sí podríamos pensar un poco en eso no mm. pero lo que sí podré, pero eso de que no se está acumulando sí de hecho se está concentrando es decir otro problema que ha tenido en los últimos 25, 30 años la economía mundial a través de sus eh, principales economías es la alta concentración de la riqueza qué significa esto que la, gra, que la mayoría de la población se está en, empobreciendo, entre comillas, ¿sí? eh, la, las, las capas medias son cada vez menores, está confirmado en, en, en la las clase economías media cada vez es y que, y que es lo que decimos, entonces, que estos mercados de consumo se están reduciendo. Y, y el capital se está concentrando cada vez en más, en, en más pocas manos. Oye, a ver, Luis, fíjate este ya te dije que estaba leyendo un libro precisamente de Gómez que habla a, habla precisamente del, del se puede leer a, a di distintos autores sobre esto pero bueno alguien dirá, ay, se puede leer a Piketty eh, a Piketty eh, este, el francés, el economista francés eh, se le pueden decir muchas cosas, incluso yo eh, es como todo mundo que dice de repente, no, Capitalista. pues es que no has leído es que, es que por ejemplo, es que Marx sí, eh, pero no. nunca has leído a Marx, discúlpame o sea, también, Piquetti, todo mundo habla de él y lo critica, pero no han leído a Piquetti o sea, no, yo, así, sí, o leí, sea, yo, yo son, sí leí su libro, sí, además pero, son libros así eh, gruesos, no, pero, pero sí, no está yo, complicado el de Piquetti, no, no, no, o sea, comparado con el de Marx no, no solo es uno, <risa> son varios en donde sí. trata el tema de la desigualdad y este tema de la concentración eh, nos ayudaría, no, no significa que sea infalible su argumentación, ¿no? o sea, es decir, pero nos ayuda a poner sobre la mesa temas que eh, muchas veces no se quieren reconocer, sobre todo, o en algunas economías, pero particularmente dentro de los países, por estas estas élites económico-financieras que son las que están concentrando el capital y que están llevando precisamente a que no haya mercados internos importantes. A ver, es que a eso es a lo que te, te quería decir. El libro que mencionaba de Gómez eh, se llama eh, este El empresariado inconsciente. ¿no? Entonces, hace un trabajo precisamente en México y en Centroamérica entrevistando empresarios para concretamente preguntarles qué opinan de la pobreza y qué opinan de la desigualdad. Pero eh, es precisamente lo que tú mencionas. El, cuando le preguntas a los empresarios acerca de la pobreza, ¿saben lo que es pobreza? Sin embargo, le dan un, una causa, vamos a decir, única o unifactorial. O sea, es el, el que es pobre es porque no trabaja? Una, puede ser, no una, una puede ser porque eh, no quiere, eso <risa> es sea, una cuestión personal, otra a lo mejor estructural. Pero cuando hablan de estructural, hablan de, de un solo factor, ¿cuál es la educación? No tuvieron acceso a educación y entonces son pobres, no vamos a decir sin darse cuenta que la pobreza es multifactorial Bueno, es, ¿no? sí, sí, sí, sí, he escuchado hablar de esas necedades, pero... pero este, y No, lo digo necedades porque es la... No, no, yo sé, es... es, es más limitada que se puede tener de la pobreza. Pero pero lo, lo, lo que llama la atención no es necesariamente eso, porque todo mundo ha escuchado sobre todo eso de que échale ganas y sales de pobre, ¿no? Es así, como estás deprimido, échale no le enseñe, ganas. No les des un pescado. Eh, Enseñale eh, a, a pescar, sí. Sí, sí, sí, sí. O sea, eh, es como si realmente en México los que son pobres pues simplemente no quieren salir a trabajar. ¿no? y listo. No, pero pero lo, lo que realmente era hasta cierto punto escandaloso es que el otro tema no era la pobreza sino la desigualdad y, y en este sentido los empresarios no entendían cómo la desigualdad generaba pobreza si, si, si me explico, o sea, no, no veían como que la desigualdad fuera un factor que generaba pobreza y que también fuera un factor en los que ellos participaban al estar concentrando claro, o, el capital. O generaba eh, situaciones de mercados internos deprimidos, generaba situaciones de rentabilidad baja, pues eso es una desigualdad también. Claro, sí, sí, sí, pero lo que voy es, es que es de que ese concepto de oportunidades, no que está es, tan... De lo que se le llama oportunidades, eh, este y lo que se llama la democracia económica, que además es un concepto que nadie quiere tocar, es como a ver la globalización que te dicen, somos liberales y somos este eh, amigos de la globalización, y que se muevan los capitales, pero no las personas. Pero dices, oye, pues eso no es, eso no es el ni liberal, ni hacer ni, amigo de la globalización. Oye, ya nos está mandando aquí Arthur. ¿eh? Artur, se, se enojó. ¿Vale? Es que no está de acuerdo con nosotros. Okay. Al rato lo invitamos Cap al programa ¿no? también aquí. Nos... Pero okay. bueno, este, nos vamos rápidamente. Vámonos a un, a un comercial y regresamos. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con...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 Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, ahora es la radio oficial de los indios de Juárez de t Y te invita a que sigan las acciones de la temporada 2022 con la crónica de Alfonso Lanzagorta y un gran equipo. En el 2022 los indios de Juárez están en la radio oficial. Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM y va por Juárez.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 Radio nada, número uno en la frontera. Continuamos en Solo Negocios Radio. Ok, regresamos, estamos aquí ya en Solo Negocios. Estamos hablando precisamente de, de un tema que surgió, obviamente, ahora que, que pues se avisora por algunos la, la, el término de recesión, ¿no? Y, y obviamente cuando la una recesión también problemas y, y problemas económicos sale a relucir la desigualdad en, en este caso, ¿no? Eh, y, y, y decía Luis que, que precisamente eh, muchos empresarios a veces no entienden el concepto de desigualdad. Y, y sabes que a qué lo vinculan mucho a, a socialismo. Eh, eh, dentro de esos estudios dicen que se lo vinculan mucho a que socialistas que no, yo no lo veo así o sea, no, no, claro, es una visión que me disculpen pero miope de, de todo esto es decir, porque la desigualdad no es un tema que solo, por decir así, que sea competencia el atenderlo resolverlo, el estar consciente de, de alguien que entre comillas se diga socialista eso eso es una mentira, de hecho hay, la historia, eh, sobre todo la historia del siglo XX está llena de, eh, este, de experiencias donde, donde desde distintos este, posicionamientos eh, de gobierno, desde de distintos partidos, de distintas visiones, eh, se, pro, se promovió o se ha promovido una manera de que las sociedades sean menos desiguales en términos económicos. Y, y bueno, eh, eh, esto está sobre todo particularmente representado por las socialdemocracias. Que muchos dirán que ya has sobrepasado, que ya está en crisis, que ya no funcionó. Pues bueno, sí, podremos hacer un debate eso porque yo todavía tengo mis dudas de que… ¿De que, ¿De que ya se haya ido? sea que se ya, ya se haya quedado, ya se haya superado, ¿no? Ok, ¿tú crees que todavía están los, en los últimos estertores? No, no, ni siquiera los últimos. Finalmente, este, en la medida en que el sistema económico como tal en cada país esté funcionando como está ahora… Este debe entrar la, la, la socialdemocracia debe porque la socialdemocracia eh, no solo así es como es entendida no sólo eh, valora y propone lo que es la, la democracia política que es la que si sí todo el mundo nos abalanzamos todo el mundo decimos yo soy un demócrata mira que este país es democrático a eso le llamamos democracia política y en su caso democracia formal es decir, donde todo mundo, entre comillas, tiene los mismos derechos, pero los derechos no son eh, este, en, sí, en sí mismos, no pueden ser aprovechados, no pueden haber las mismas oportunidades por todos, precisamente porque no hay democracia económica. Es decir, para poder sí. aprovechar una oportunidad tienes que tener una capacidad y para que eh, esas oportunidades sean lo mejor y además de manera más equitativa aprovechadas por todos, debe haber la mayor equidad Ojo, ni se dice que todos ganen lo mismo, ni se dice que no haya premios a la a lo que sería... Al talento. Al talento, no, no, no, no. Ojo, lo que se habla es, como se dice en política, piso parejo, es decir, igualdad de oportunidades y por lo tanto de capacidades, ya que cada quien lo aproveche, que cada quien diga, que cada quien vaya donde quiera, es otra cosa diferente. Oye, a ver, ahorita que tocas el tema. Sí, porque... Es muy fácil hablar de democracia política y confundir la democracia política con igualdad de oportunidades. Ok, pero a ver, vamos a... Habiendo la, la, la igualdad de oportunidades, ¿partiendo de, de esta igualdad de oportunidades debiera haber una igualdad de resultados? No, definitivamente no. O sea, tendría que ser diferente. Es que yo yo a mí me genera esa situación. Esa, no, no, no, no, no es que no, también no tendríamos que confundir que eh, el tener... la todas las mismas oportunidades y finalmente los resultados o van a ser los mismos, los desempeños, los mismos, ¿no? Lo que sí hay que decir que, o sea, una persona que tiene, que nace, por decir así, este, rica. Okay. En términos monetarios, eh, que tiene una muy buena educación, que tiene eh, un ambiente de mucha seguridad, que tiene una posibilidad eh, este, de conocer, de viajar, de tener a, acceso a distintos bienes que luego le permiten tener mayores capacidades, no es lo mismo y nunca será lo mismo que una persona que nace pobre, que no tiene esas oportunidades. si tú quieres puedes y sí, bueno claro. estas cosas así como de de quién de de paulo coelho y de tarjeta de hallmark y de y de ver, y de, <risa> de, y de, y de <risa> este de, de como si se dice de no vende humos prácticamente sí, sí, sí, sí vende como humos de meme de, eso, de, sí. de superación personal sí, claro, un o sea, no, eso, esas cosas no funcionan para eso no explican el problema si no quieres algo es porque no lo quieres eh, lo suficiente eh, sí, sí, sí, sí. entonces esas cosas no explican el problema el problema es que hay es desigualdad de oportunidades y entonces eso es lo que hay que resolver. No, claro, o sea, a, a lo que yo voy, cuando tú decías, nadie en México, y así lo hay que decirlo, nadie en México nace con las mismas oportunidades o del mismo punto, por así decirlo. Unos nacen con, con menos cinco, otros salen con más cinco. Y, y obviamente es difícil porque además ya no se te van a mover los marcadores. Eso es otra cosa hay que decirlo. Aparte de que naces con, con un handicap, el, el, el piso bueno, está para y, que y aparte no de los, crezcas. De, de, de cómo ello resulta en, en una desigualdad crónica o incluso creciente, luego en una pobreza crónica, eh, también tiene sus expresiones sociales. Porque quienes tienen las grandes oportunidades, quienes luego eh, pueden por decir así, vivir en una burbuja o en, en solo en ese medio, pues luego o sea, hay expresiones clasistas increíbles este, eh, en ese sentido, se, se empiezan a crear pues eh, socialmente eh, esas diferencias, a veces que parecieran entre comillas irreconciliables. Aquí lo, im lo importante es que se entienda que la co construir una eh, sociedad más equitativa, construir unas, y una economía eh, más eh, sana, más, incluso este, más sostenible, es construir una democracia política, sí, es fundamental, y una democracia económica. Así de simple. Y además, ya alguien te irá todavía ir más allá, y además, además, restringir nuestras libertades al cuidado del medio ambiente, es decir, no consumir eh, en exceso, no que las economías no produzcan destruyendo. Claro, que ¿Sí los impactos. Explico? Sí, porque alguien te puede decir, ay, ah, es que controle. yo soy libre, yo puedo hacer lo que sea, y esa es la libertad por la que lucho. No, discúlpame, tú no eres libre, eres un ser vivo que vive en un ecosistema. Claro, ¿no? ahí está límite eh, o sea, Y tu límite ¿no? es eh, precisamente tu ese, entorno, eh, eh, tu entorno tu entorno natural, tu, los recursos naturales de que se dispone. Y entonces socialmente debe haber una responsabilidad. Y entonces es lo que es lo que un poco se puede entender aquí. Hay democracia política y esa nunca la debemos soslayar. Ojo, o sea, así, la democracia política. Pero también hay democracia económica y también hay eh, lo que se dice un principio de sostenibilidad de, de, de los recursos naturales y el medio ambiente. Y, y, y esto tendría que ser obviamente a nivel comunidad. O, o país en este sí, caso y claro que, que en todos los ámbitos pues luego puede haber intereses particulares que luego se superponen las democracias eh, así como están las democracias en cualquier economía se ha visto en cualquier país son muy vulnerables a grandes intereses sí y muchas veces esos grandes intereses tienen que ver con empresas, tienen que ver con monopolios y alguien que le diga que entonces la empresa es por sí misma buena está equivocado que se disfrazan de democracia, y además. Esa, ¿no? Y lo de esa empresa, eh, esa, ese grupo de, de empresas y de empresarios eh, defienden la democracia política, pero porque esa es la democracia que les conviene claro. para sí, sí, claro, imponer porque, sus intereses, porque hay una desigualdad, tienen mucho más poder que cualquier ciudadano. ¿Sí, ¿Sí me explico ahí? No, no, claro, o sea, porque le da puerta de acceso a, a prácticamente lo que existe. Entonces se crea, ya sobre todo eso, se crea una narrativa, un discurso, de libre mercado. De, de libre mercado <risa> y estas cosas, y si soy así, no va la cosa. Si sí hay que creer No, no, en yo, el yo, yo entiendo, y, y con eso no me quiero hacer, vamos a decir sí hay pues, que creer en el libre mercado, yo sí creo en, en, en varios principios del libre mercado. Creo y, también que, pero que no me vengan que cualquier eh, empresa y que cualquier mercado es libre mercado. No es cierto, eso es una mentira vaya, que cualquier entorno puede tener un libre mercado vamos a decirlo eso es así. mentira, porque el principal enemigo del libre mercado ni siquiera es el gobierno el principal S enemigo del libre mercado son eh, las, las empresas que, que luego aprovechan cualquier recoveco para imponer sus intereses claro, para imponer el, el... entonces que eso me lo diga, que la persona esta que te dice es, es a veces es muy difícil, son entornos que te hacen difícil reconocer los problemas, yo... Creo que ya lo he platicado, pero lo puedo platicar sin ningún. Sin, eh, sin tapujos. Estuve en una reunión que me invitaron del gobierno del Estado en el área de, esta de, de desarrollo económico y estuve en una mesa donde había que. pues sí, este, grandes empresarios, varios reconocidos, está muy bien. Y estaba una persona que yo ni siquiera conozco, no, no la conocía. Y luego, en algún momento de la discusión, porque se hablaba que había problemas aquí, allá, que luego en la maquiladora, eso y esta persona era un trabajador de la industria manufacturera de exportación, ya para ya, ya no decir maquilador. Eh, dice, eh, pues los trabajadores deben de estar agradecidos con nosotros que les damos empleo. Entonces, primero, ese personaje siniestro, <risa> ¿sí? Sí, sí. lo primero que es, es educarse un poco más, porque quien de, ofrece el trabajo no es la maquiladora, Sí. es el trabajador, es la oferta de trabajo no y, y, y quien demanda, de la demanda el trabajo sí. es la empresa, la empresa es la que es parte de la demanda laboral es distinto, es así muy distinto y luego, mm. como que para que digas, oye, debes de agradecerme eh, por eh, este por, eh, darte por, trabajo. Eh, por darte trabajo y en las condiciones en las que te doy y discúlpame, también hay que tranquilizarse un poco, ¿no? digo, tampoco hay que eh. ser tan radical <risa> Sí, porque estás de acuerdo que estás yéndote al Entonces yo, claro, eh, yo asumí un respeto profundo al espacio, a la mesa en la que me invitaron, pero yo no sé, de, de hecho no tengo la menor idea porque este señor estaba en la mesa. <risa> o, sea, es, o sea, no tengo la menor idea porque este tipo de personas son los que definen cuestiones de desarrollo económico de la región. Claro, y tiene una percepción, era lo que te digo, al final vuelvo al, al mismo punto de los libros, cómo, cómo los empresarios perciben precisamente temas como pobreza, desigualdad. Bueno, no son, to evidentemente, no, no, claro, no son eh, todos... Evidentemente, generali generalizar puede, puede ser muy pero riesgoso, Pero es en pero cierta si manera hay, es, es una burbuja, vamos a decir, desde donde es ven sí, hay, hay, y cómo pues, ven. Hay entornos que, que impiden ver con mayor claridad este, eh, eh, el para, bosque, por así decirlo. O los problemas más, de manera más... Integral. Sí, pero, pero creo que esto ya va, va reduciéndose, ¿no? Igual, al final, si lo comparamos y a nivel Latinoamérica como que hay una más, una conciencia mayor sobre todo de estas situaciones es decir, de lo que es capital de lo que es no no no, no ingresos, sino bienestar del ciudadano eh, el respeto a la mejora del medio ambiente, el respeto a las leyes, el respeto a la democracia eh, muchas cuestiones, de tal manera que podemos ver pues lo que ocurrió en Chile no o sea, que pasaron de años atrás a un reclamo por la desigualdad que vivían a un gobierno que ya emana, digamos, de, de no de las élites como tal, que me imagino que va a cambiar el rostro de, de bueno, Chile. Bueno, esperemos. Eh, también hay que recordar que en estos tiempos, y precisamente por eso, la democracia política eh, no. Eh, que se están dando y sobre todo estos populismos que tienden luego a generar condiciones autoritarias ¿por qué? porque ahora parece que es, las democracias no están resolviendo los problemas los problemas están yendo mucho más allá de la capacidad de los gobiernos pero ahora ojo, mucho más allá de la capacidad del sistema económico para resolver problemas, eso es muy riesgoso yeah, y si no, eso no eso. utilizamos los mecanismos del sistema económico para, eh, con una visión distinta para generar más oportunidades para eh, democratizar económicamente eh, aún, e incluso para detener el uso eh, abusivo de los recursos naturales entonces eh, ya no hay forma ya no va mm. a haber forma de que todos estos problemas se profundicen eh, eh, de impedir que se profundicen, de impedir que luego se, eh, se conviertan en verdaderos este estallidos eh, sociales. ¿no? Sí, digo, al final, eh, aunque si bien es cierto, te digo, dentro de esos estudios eh, ven lejos un levantamiento, ven lejos, sobre todo en países como México y a lo mejor los de Centroamérica, eh, un levantamiento popular, por así decirlo, de, de, de, no, porque de las en estos momentos la, las democracias políticas son como... Dan para, para resolver. Esta, eh, más bien son como espacios que te permiten este, quitar presión. Claro, son pivotes al final del día, ¿no? Ganan candidatos uno el presión. otro. Eh, es importante eso. Eh, también es muy importante que estos gobiernos eh, que están surgiendo mucho de ese descontento, mucho de otra visión que unos los llaman la nueva izquierda, otros dicen que cuando están ganando es importante que esos grupos se hayan eh, acogido y hayan, se hayan incorporado al proceso democrático. Eso sí es muy importante, como sucede en el caso de en Colombia que finalmente el presidente pues es, es, es un guerrillero, no, no solo es de izquierda, es un <risa> es guerrillero, o sea, sí, que va en la montaña pues y... Sí, ya, ya, güey. Lo, lo que pasa es que digo, eh, a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero en, en, o, o no lo toma en cuenta, porque Colombia no necesariamente nos dice de qué filiación o qué ideología es su presidente. Pero de hace muchos años no ganaba precisamente por la guerrilla alguien de izquierda, porque la derecha, pues en cierta manera era como la representación de los que no estaban dentro de esa guerrilla. Hoy en día cambia la cara, y, y bueno, es decir, se está tomando una mayor conciencia por parte, yo creo que de la población para hablar de estos temas y llevarlo a la mesa que tiene. Ah, bueno, yo está mandando aquí a Arturo a un comercial, ¿verdad? Vámonos a un comercial y regresamos rápidamente.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 Les habla Jasmín Ibarra Trejo, reportera y conductora de noticias. Para mí la noticia son todos los hechos relevantes que impactan la vida cotidiana de las personas. Por ello la importancia de estar bien informados. La radio nos permite no solo dar a conocer a la comunidad sobre los acontecimientos de la ciudad, el país y el mundo, sino también conectar con la audiencia. En nuestras noticias de la tarde, de lunes a viernes a las 5. frontera continuamos en solo negocios radio Llegamos, ya estamos de regreso, es que estamos hablando de, de, de pinturas eh, eh, aquí en el corte, está hablando de los colores contrastantes. De arte, de arte. Sí, de arte. Digo, es que no no, no lo saben algunos, pero Luis pinta en sus tiempos libres o, o, o estudia economía en sus tiempos libres, no o sé sea, ¿qué, <risa> qué, qué termine siendo más, si uno o del otro, ¿no? Como estoy en un programa de radio en mis tiempos libres. En sus tiempos libres, <risa> sí, como, como decías ¿no? en la mesa, dice, bueno, es que para ser economistas el sábado pasado decías, le toma uno 40 años para que lo tomen en serio, ¿no? Y para 40 años se nos toman en serio. Entonces, a lo mejor el pintor lo toman más en serio que de economista o viceversa. Pero el chiste es que eh, pinta, ¿no? En su, en su otra faceta. Y estamos hablando, presente de, los, de uno de sus cuadros que son contra, contrastantes. Esa es la razón por la cual no sé. Pero Luis, hablábamos precisamente entonces de estos temas que ya están sobre la mesa. Eh que a veces no son bien entendidos, o sea, es, es decir, de desigualdad, de la importancia de esta democracia mmm, económica que la mencionas y por qué sería relevante tenerla en los, en, eh, o, o fomentarla dentro de los gobiernos. ¿Por qué afecta, a, a, a, así en pocas y breves, por qué afecta a la desigualdad en una comunidad? O sea, si tuvieras que explicárselo a un empresario, ¿cómo se lo explicarías? Bueno, en principio… Eso implica eh, un nivel mayor de pobreza, eso eso también puede implicar, Y eso implica eh, que no hay las suficientes capacidades en el, en, en el sistema económico en términos de su capital humano. Para, si estamos hablando de economía, vamos a hablar así, porque alguien podría decir eh tú, una visión economicista, ¿no? eh, es un término que se usa en economía, capital humano, que de hecho ni siquiera fue en principio este, entendido así como desde la economía, pero yo, ya, yo le llamo capital humano, la gente le llama talento, o gestión de talento. Capital, capital, capital, pero yo lo veo como capital humano. O eh, mercado laboral también algunos eh, le dicen Luego, yo, yo, de hecho, este, eh, el trabajo que realicé como tesis doctoral en algún momento hizo, y fue sobre el estado de Chihuahua, eh, cuando se, se mide el potencial de desarrollo de cada municipio en, el, en Chihuahua, este, se puede medir solo a partir, por ejemplo, de ciertas características positivas que, que existen y, y le das un nivel, ¿no? Ah, Pues esta, aquí hay esta capacidad de desarrollo y por lo tanto ah, hay este potencial para crecer y para generar bienestar. Eh, no obstante, cuando le incorporas al análisis eh, ciertos elementos negativos, en este caso no solo pobreza, no solo marginación, sino también desigualdad, y le, le aplicamos al análisis de desigualdad, eh, eh, vamos a decir, el análisis eh, ajustó mucho mejor, explicó mucho mejor los grados de pobreza que hay, por ejemplo, en los municipios del suroeste eh, eh, de Chihuahua eh, con respecto a los del centro, con respecto a los del norte, con respecto a los del este. O sea, a ver, lo que estás diciendo es que esa, esa variable nos ayuda a predecir mucho. Nos, nos puede ayudar a entender pues como la, las capacidades regionales si son siempre en aprovechar mejor oportunidades contextos eh, inversiones en tanto sean menos desiguales por ejemplo ok entonces a mayor desigualdad menos aprovechamiento exacto es. Es totalmente totalmente ok entonces esa es una de las razones por las sí, cuales es. la desigualdad Pero también, tendrá que atender. también en donde hay más desigualdad no se generan por decir así, los mercados posibles. ¿sí? No hay una clase media sí importante que luego tenga mercados internos. Por ejemplo, en ese mismo estudio se compara el municipio de Chihuahua con el municipio de Juárez. Y es increíble, pero entre comillas la masa salarial que hay en Chihuahua, a pesar de ser menos población, es mayor, a la es de mayor que la de Juárez. Y somos prácticamente... Del, este, somos un 40% más Eso explica los centros comerciales eh, Es así, entonces dices ¿y, y, ¿Pero por qué? ¿Qué pasa eso? Bueno, es que no solo hay, hay desigualdad También es que esa desigualdad Implica que las capas medias No son tan importantes, en, por ejemplo En Juárez, como lo son en Chihuahua Claro, sí, sí, digo, al final Uno va al desarrollo o sea, y... este Es importante Que tengamos siempre la desigualdad Como un elemento a considerar en la política Para combatir, para este, para tratar de disminuirla en la política pública, no solo la pobreza, también la desigualdad, también la marginación eh, es muy importante que todos son elementos al final de la democracia como le llamas económica, ¿no? la, de la democracia económica que es un término sí. que no se quiere aceptar porque implica una reconceptualización y una redefinición eh, y rediseño de una serie de políticas que tenderían a lograr eh un piso más parejo, lograr mayores oportunidades para quienes no la tienen. Porque además, pobreza, desigualdad y marginación es una forma de desperdicio de recursos humanos. En economía se desperdicia. Una persona que esté en una situación de pobreza no desarrolla su potencial y la sociedad está perdiendo sí, el es un de potencial en el de recurso humano. Sí. Imagínate, si nosotros no hacemos, lo único que estamos haciendo es propiciando que las posibilidades de crecer, de tener mayor bienestar, este que está en toda la población, porque todos los seres humanos podríamos desarrollar ¿sí? importantes capacidades, eh, impedimos, restringimos o nos hacemos de la vista gorda. Y entonces, en lo general, el, el, eh, la región o el país o el municipio o la ciudad lo único que está haciendo es desperdiciar recurso humano La pobreza, independientemente de sus de sus eh, consecuencias, eh, personales, privadas, familiares y sociales que pueden existir También tiene un, un, un tema económico directo Es un desperdicio de recursos humanos pues Y al final no hay un reconocimiento de esta interconexión que existe entre el, los miembros de la comunidad ¿no? Por así decir o sea, En cierta manera el, el rico no está muy separado digamos, de la gente de, de, de niveles más bajos en el estrato y depende obviamente ya sea para el consumo o para el trabajo o para una infinidad de cosas que van. Bueno. Claro, porque es un sistema. O sea, no debemos sí. de olvidar que así somos un sistema, en este caso eh, económico, somos un sistema social, pero también somos un, un sistema en, eh, natural. Por eso decimos que eh, no solo hay que atender las cuestiones que tienen que ver con la democracia política, también con la democracia económica, pero también con la ambiente. sostenibilidad ambiental. Fíjate que eso, igual podríamos hacer otro programa con el tema, que son los mismos tres pilares de la responsabilidad social, cuando te acuerdas que vino la chica de, de Esmar a platicarnos, y, y sería interesante cómo esos pilares de la responsabilidad social empresarial al interior de la, de la organización, replicados en una comunidad, hablan de los tres rubros que te hoy se nos acabó el tiempo, ya estamos aquí ah. por terminar, nos dice que Artur, que nos queda ya poco tiempo no sé si quieras agregar algo más Luis. No, pues eh, es eso yo creo que una eh, posibilidad que nos puede ayudar a, eh, a incluso entender mejor eh, eh, lo que podría ser eh, la cooperación, el entendimiento, eh, la articulación de distintas iniciativas en función de un solo proyecto, de un proyecto más unitario, por ejemplo para la ciudad, es el abrirse a entender los problemas de distinta manera, no solo desde nuestras propias burbujas, porque no solo un empresario como el del que hablamos está en una burbuja, todos podemos estar en burbujas también, o sea, tener nuestros propios... Eh, nuestras propias eh, versiones. Versiones de nosotros. Entornos mismos. y no reconocer, ¿sí? No reconocer a, al otro, pues. Claro, sí, digo, a, a, al final es algo que, que es importante hacer y lo que tú dices una mayor desigualdad mayor cantidad de burbujas ¿no? y menos nos vamos a estar entendiendo entre entre nosotros entre nosotros mismos y, y es algo que nos podría estar cobrando después la factura pues de las maneras más, más salvajes, como podemos estar viendo, sobre todo en Latinoamérica. Pero bueno, si no hay eh, más, pues le damos muchísimas, muchísimas gracias a, a usted por habernos escuchado, por estar aquí con nosotros. Mañana, en este mismo horario, de 4 a 5, eh, Alejandro Sandoval, y nosotros pues nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Hacemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. A través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de Internet.